¿Cómo fue posible que la sacaran? Le dije, pues ni ni sé yo tampoco, o sea, le dije, vejecita, ayúdame y, y me ayudó. Hola, soy Carlos Acevedo y voy a reaccionar a mis mejores atajadas. Corre la lucha <ríe> eh, Bueno, pues esa atajada fue en un interescuadras. Me río porque yo pensé que ahí iba a hacer el gol. Y ahí me aventé como pude, la saqué, pues ahora sí que como, como en el circo. Aquí está el cabezazo. ¿eh? Ya, aquí está. Esta es una en el Copa MX también, a César Montes. Una tajada de reacción. Sentí que el balón iba para allá y levanté mi brazo izquierdo y afortunadamente hice una, una buena tajada Esta contra León, una tajada doble. Por ahí, pues, achiqué el primer disparo, pero me levanté rápido y ahí Campbell se, se tardó en, en rematar y famoso y luego, dirían por ahí. ¿Qué es el famoso y luego? Y luego es cuando haces una tajada entonces, y luego, pues, como sigue ahí el valor vivo, y luego con pues, la otra, y luego, y luego, y luego. Hace que estés reaccionando a, a todos los valores que, que, que te puedan tocar. Esto. Y es pues, un penal ya tenía estudiado a, a Carlos González sabía que me iba a tirar a mi lado izquierdo con todo entonces me lancé eh, fíjate que no, no soy muy fanático de estudiarlos pero de vez en cuando sí me guío sobre todo para el parado para o para tomar una decisión siempre eh, es mi intuición y, y lo que creo y lo que pienso esta me gusta porque pues fue en un buen momento en una semifinal es una reacción digo ya tengo mi manera de lanzarme y por ahí se ve un poquito antiestético, se ve medio raro, pero pues es, es la forma en, en, la que, en la que atajo. Esta es reciente, bueno, de las, de las últimas. Eh, Ángel Saldívar pues hace un disparo que yo creo que nadie se esperaba. Ni yo me lo esperaba, eh, ahí se ve como mastico el chicle. <risa> Bastante bien, ¿no? No, sí, como que algo me dijo en ese momento, entonces fue como de que, híjole, casi, casi me... Me sorprendes. Este es un tiro libre, también igual de los últimos. Al final de, ese, de esa jugada, este Santa María se las saca y me dice ¿cómo, cómo fue posible que la sacara. Le dije, pues ni, ni sé yo tampoco. O sea, le dije, Virgencita, ayúdame y, y me ayudó. Mira, no le pasó nada. Lo salvó la Virgen de Guadalupe. Me gusta ver, verme en acción también y... Y también reconocer que pues, están haciendo las cosas bien. ¿Prometes volver más fuerte? Sí, por supuesto. Creo que la afición se merece un Carlos al 100%. Obviamente también yo me lo merezco estar al 100% y regresar este, mucho mejor, más fuerte y con muchas ganas de, de seguir regalándoles.